Hola, aquí vamos a hablar de las configuraciones de la cuenta y también el operacional. Uh, bueno, qué corredor a utilizar? Es la primera pregunta. Uh, tenemos algunos corredores que recomendamos, pero pero deberá ver qué corredor está disponible en su país y de la manera que organizamos esta área, porque estamos disponible en todo el mundo, en varios idiomas, vas a tener que ver el video de resumen del corredor y aquí tenemos en esta eh, durante esta grabación tenemos aquí IQ Option, que es la mayor que existe en el mundo. También hay Packet Option, Race Option, pero con, con el decorrer de, de los meses, días, años, vamos a tener otras uh, opciones, y, pero tienes que identificar si es, esa opción está disponible o corredor está disponible en tu país. En este caso, si vives en los Estados Unidos, IQ Option no está disponible, entonces tienes que buscar otra. Eh, hay quizás uh, Packet Option, Race Option pero vamos a hablar de eso en otros videos de resumen del corredor. Ok, deberá verificar su cuenta y hacer un depósito cuando esté listo para empezar a trabajar con dinero real. Ok, uh, la mayoría de las corredoras le ofrecen una cuenta demo y uh, para que puedas practicar con la señal o las señales que le vamos a, a providenciar, pero con dinero falso, sin tener que poner en riesgo tu capital. Uh, hay algunas opciones o excepciones en este caso como Race Option eh, que te requiere que depositen como 250 dólares en tu cuenta y un, una vez que tengan los 250 dólares en tu cuenta, tú puedes cambiarlo a la cuenta demo y ahí entonces practicar con el dinero falso. Ok, pero cómo hacer un depósito? Es bien, bien simple, bien sencillo y hay diferentes métodos. Tienes que verificar con la corredora de que está disponible en tu país y también para cada país las corredoras hacen disponible uh, algunos medios de pagos. Entonces tiene que verificar a través del website de la corredora o hablar en el contacto ahí por el chat, el soporte y ver cuál las opciones le dan o solamente visite a uh, tu cuenta y ahí tú tienes como tarjeta, Bitcoin, banco y así por adelante. La misma forma para retirar el dinero tiene que consultar ahí. Pero una cosa muy, muy importante que quiero enfatizar aquí es que algunos uh, algunos corredores requieren que retire de la misma manera que hizo un depósito. Por ejemplo, IQ Options si depositas el dinero con una tarjeta de crédito cuando vas a sacar tu dinero de ahí le van a decir mira cuál es la tarjeta de crédito que utilizaste para hacer eh, el depósito y tienes que eh, identificar o utilizar la misma porque si no, no le van a permitir que lo saque. Entonces. Quiero enfatizar nuevamente por eso estar así de eh, estar rojo así, porque cada, eh, a lo mejor otras corredoras te, te dicen lo mismo, pero tienes que utilizar el mismo método. No vas a utilizar la tarjeta de otra persona para hacer el depósito y después para sacar ahí tú utiliza tu propia tarjeta. Eso no va a trabajar así. Ok, las configuraciones de tu cuenta. Ok, asegúrese de que su reloj esté configurado en la zona horaria de UTC menos 3 que es de Buenos Aires y es eh, y el motivo es muy simple porque imagínate tenemos personas del mundo entero utilizando las señales que te dicen el, la hora que tienes que uh, entrar o hacer el, el trading uh, comercial la, la divisa y si recibes una señal que dice a las 9 de la mañana o a las 11 de la mañana a la una de la tarde a las 3 de la tarde Vas a preguntar, pero de cuál horario? Porque yo vivo en Miami, yo vivo en Londres, yo vivo en Brasil, yo vivo en Colombia. Y para que eso sea más sencillo, tenemos entonces todos los horarios de las señales son de UTC 3 Buenos Aires y tú tienes que entonces uh, hacer la configuración de tu cuenta de la corredora para para que uh, no te ¿está bien el tiempo de expiración sería vamos a trabajar uh, con m5 que son las velas de 5 minutos y al final de los 5 minutos de la vela es la expiración de la señal ok y tienes que uh, vigilar el, el reloj para que sepas si vas a tener que utilizar uh, la estrategia de martingale que vamos a hablar de después uh, más para adelante ok cantidad por operación cuánto debo uh, utilizar lo que recomendamos es uno. Uh, son un por ciento de su capital, ¿okay? Ah, pero es muy poquito. Si tengo 100 dólares, eso quiere decir que sería un um, dólar. Pero te voy a explicar por qué uh, le recomendamos eso. Y aquí te quiero decir una cosa que las, las personas siempre Uh, dicen, ah, pero un por ciento es poquito al día. Eso no me cae. Pero imagínate, si dices a cualquier persona inversionista que tiene mucho dinero que tú estás haciendo unos 2 por ciento al mes, te van a reír. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a hacer entre 3, 4 por ciento al año. Okay. Y de, de la misma forma, si tú vas al banco y dices, mira, yo quiero, necesito mil dólares y el banco te dice, no, te vamos, te vamos a dar los mil dólares, pero nos vas a pagar un por ciento al día que al final del mes serían 300 dólares. Vas a decirle a ellos, estás loco porque eso es muy, eh, mucho, mucho dinero, mucho por, uh, porcentaje muy alta. Entonces estoy diciendo eso para que uh, entiendas que un por ciento al día no es poco, es mucho. Si quieres hacer más, por ejemplo, ah, yo quiero hacer 100 dólares. Well, bueno, bien, ¿cuál es el 1%? O de, de, de, ¿Cuál es el 1%? 100 dólares siendo ciento de cal, cuál capital. 10 mil. Ok, entonces tienes que tener 10 mil para poner en riesgo el 1% de tu capital que serían de ganancia 100 dólares si ganes. Ok, el payout, eh, que se, quiere decir el pago. Nos referimos eso es la cantidad que la, el, la porcentaje que el corredor está pagando menos su tarifa, que se llama el spread y puede ver que eso va a cambiar uh, de cada uh, señal o entrada que uno hace eh, dependiendo del volumen. Puede estar a 80 por ciento, 50 por ciento, 90 por Eso quiere decir, por ejemplo, que yo entré con 10 dólares. ¿okay? 10 dólares fue mi operación para en esos momentos si yo gano la, la corredora me va a pagar a ver 90 quiere decir $9. Pero si perdo, entonces yo perdo perco mis $10 que puse ahí. Ok, entonces está el payout, el pago. Ese porcentaje varía de entre señal a señal o de, de, de trading a trading. Ok, put versus call. Quiere decir eso, el put quiere decir comprar. Cuando decimos mira es un put, quiere decir tú estás comprando. Quiere ir para arriba y el call es la venta, quiere decir para abajo. ¿okay? Binarias versus digitales. Tienes dos opciones ahí. Las binarias quiere decir si eh, la diferencia entre una y la otra es que la binarias es si hay un empate, tú puedes recuperar su dinero y en la digital, tú pierdes tu dinero y las digitales uh, pueden vender la operación antes que termine el plazo para obtener ganancias menores. Ok, uh, lo que le recomiendo y a lo mejor eso no hace sentido para, ti, para, para usted ahora, pero te voy a enseñar eso en la práctica uh, más para adelante. Uh, le re recomiendo que busque la que te pague más. ¿ok? Y ya uh, no te preocupes con eso porque la cuestión de, de empate, eso casi no pasa. Ok, listo. Terminamos más este video. Entonces ahora vamos para el próximo y se nos vemos dentro de un ratico. Gracias.